¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola familia. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? En este lunes. Bueno, miren, el día de hoy este, les vamos a compartir esta rica receta. De costillitas a la barbecue. Les iba a compartir un video de nieve, pero pues solamente cayó muy poquita. Entonces este, vamos a esperar un poquito más. Que sea un poquito más intensa la nieve. Y pues compartimos este eh, un blog de nieve. Entonces, miren, el día de hoy vamos a, a degustar y vamos a disfrutar de estas ricas costillitas. Aquí ya tengo los ingredientes. Y bueno, en este caso este tenemos aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, es costillita de puerco. Miren, eh, la pedí que, que me la dieran en trozos. En este momento vamos a... A ver todos los ingredientes. Y la vamos a dejar este marinar por una hora. Posteriormente la vamos a poner al refractario. Y ya la metemos al horno. Entonces miren. El ingrediente número uno. Todo lo vamos a moler en la licuadora. Es, es cominos. Una pizquita de cominos. Miren aquí tenemos unos cominos. El siguiente ingrediente... Pues como siempre no puede faltar cebolla, le vamos a poner jugo de naranja, aquí ya tenemos en el vaso jugo de naranja, le vamos a poner ajo, yo tengo el ajo aquí pues este siempre de esta forma, lo compro en bote, pero puede ser como siempre cabecita de ajo le vamos a poner un chorrito de vinagre de manzana. Aquí tenemos el vinagre de manzana. Le vamos a poner un poquito de soya. Le vamos a poner el siguiente ingrediente. Vamos a poner una cucharadita de consomé de pollo que viene siendo como todos lo conocen nor Suiza, Miren, es este. El siguiente ingrediente le vamos a poner este sazonador que se llama papicra, es muy bueno muy sabroso el siguiente ingrediente le vamos a poner sazonador completo, en este sazonador pues ya viene ajo, cebolla pimienta, comino, viene de todo de todo mira y es para todo para puerco, res, pollo, pescado para todo para caldos, para sopa. Y pues por supuesto no podía faltar el ingrediente número uno que es la, la salsa barbecue. Bueno, se le cayó la etiqueta pero aquí tenemos y es lo que le vamos a poner. Entonces todos estos ingredientes familia, los vamos a poner todo, todo, todos los ingredientes, todo, todo lo que les acabo de, de compartir, todos estos ingredientes que estamos viendo aquí. Lo vamos a poner en la licuadora, lo vamos a moler bien, bien, bien. Y después vamos a bañar todo las costillitas. Las vamos a dejar marinar por una hora. Posteriormente la vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por dos horas. Después checamos la costillita y... Al último le volvemos a poner un poco más de barbecue. Entonces ahorita vamos a ocupar la mitad para poderla moler con todos los ingredientes que les acabo de mostrar. Y, y ya después de las dos horas, como les digo, eh, le vamos a, a, a poner un poco más de, de esta barbecue, del de, de ingrediente número uno. Y ya después pues ya emplatamos. Y lo acompañamos con una rica ensalada. Bueno familia, pues aquí ya estamos en la licuadora. Entonces ahora le vamos a poner todos los ingredientes para marinar la, las costillitas. Las costillitas de puerco, Las costillitas que van a ser costillas a la barbecue. Ya le pusimos la cebolla. Ahora le vamos a poner los com cominos solamente una pesquita de cominos entonces ahora le vamos a poner los siguientes ingredientes le vamos a poner una cucharada de ajo miren aquí está el ajo le vamos a poner el ajo ahora le vamos a poner un chorrito de salsa de soya aquí está la salsa le vamos a poner un poquito nada más esto es para para marinar todo ahí está bueno, ahí vamos el siguiente ingrediente le vamos a poner sazonador un poco de sazonador Miren, ahí está eso es calculándole al gusto de pues de, ahora sí que de cada quien, ¿verdad? Entonces ahora le vamos a poner la papicra. Vamos a ponerle un poquito. Todo va a quedar muy delicioso, miren. Aquí está. Aquí lo estamos presentando. Ahora le vamos a poner... El siguiente ingrediente es... Un poquito de vinagre de manzana. Miren, aquí está el vinagre. Bueno, aquí se los presento. Entonces, ahora le vamos a poner pues, un poquito de vinagre de manzana. Solo es un chorrito. Ahí vamos, miren. Aquí ya se están viendo todos los ingredientes que le estamos poniendo. Ahora le vamos a poner un poquito de caldo de pollo, nor suiza. Dijimos una cucharada una cucharada sopera, aquí está, miren, entonces una cucharada sopera, ahora le vamos a poner un poquito de jugo de naranja, aquí el jugo de naranja se me, se me cayó un poquito, pero ahorita vamos a limpiar, vamos a limpiarle aquí. Que moví un poquito Bueno, aquí ya lo estoy limpiando ¿Verdad? Y por último le vamos a poner un poquito De Precisamente de barbecue Para las costillitas Esto va a quedar bien rico Hay de diferentes presentaciones De la barbecue Hay en dulce, en picoso En nuestro caso Como no comemos picoso pues le vamos a poner Dulce y miren familia, pues esto es todo. voy a acercar un poquito más la licuadora. Y es muy fácil esta receta. Ahora vamos a moler y vamos a, a preparar las costillitas. Entonces aquí está todo, miren. Ahora es a moler. Bueno, familia, pues miren, aquí ya tengo mi refractario, ya lo tengo con un poquitito nada más de mantequilla. Eh, el siguiente proceso es, le vamos a poner un poquito de, de aceite de olivo, un poquitito, nada más para que no se peguen las, las costillitas, miren, solo un poquito y lo vamos a embarrar aquí a todo lo que es el el refractario para posteriormente poner ya las costillas miren esto solo es para pues exactamente para para que no se peguen ¿verdad? ok, entonces esto le va a ayudar este a las costillitas, bueno, es un poquito. De hecho, es aceite de olivo extra virgen y con tantita este mantequilla. Bueno, entonces ya está el molde. Ahora pasamos de este lado y pues aquí ya tenemos todo lo que molimos. Entonces, ahora lo vamos a poner aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es poner todas nuestras costillitas, vamos a ir incorporando una por una, las vamos a bañar y exactamente las vamos a bañar, las vamos a, a dejar marinar por una hora aquí en el mismo molde y ya después de una hora pues la vamos a llevar ya al, al horno, entonces miren. Después de, de dos horas lo vamos a dejar a 350 grados Fahrenheit. Precisamente en, en el horno. Y ya checamos a la, a la hora de... Bueno, tomamos el tiempo de dos horas. Vamos a ponerla aquí. Miren, aquí vamos a poner la primera. Y así le vamos a ir haciendo con todo. Vamos con la siguiente... Esta costillita es costilla de puerco Ya está lavada E incluso con el cuchillo De veras quiero comentarles esto Porque no les dije Con el cuchillo hay que quitarle lo más que se pueda De toda la, toda la membrana La membrana es todo lo blanco Y eso ayuda mucho pues para no Comer mucha grasa Y para que no se encoja mucho la carne Hay que quitarle toda la membrana La membrana es todo esto blanco Entonces con el cuchillo se le tiene que quitar entonces aquí ya estamos bañando la siguiente costillita Bien. y la vamos a ir incorporando al molde y como les digo lo vamos a dejar, vamos a dejar este marina por una hora, Bien. la volteamos y aquí ya está la siguiente entonces. Va a quedar muy sabrosas estas costillitas, costillitas a la barbecue. Vamos con la siguiente, y así sucesivamente vamos a, a seguir con, con las demás. Bueno, bueno, familia, pues aquí ya tenemos todas nuestras costillitas, eh, ya están bañadas con todo lo que molimos en la licuadora como les digo, vamos a dejarlo marinar solamente ahorita vamos a ponerle un poquito más de, de lo que es la barbecue para dejarlo listo para marinar por una hora, porque esto ya después lo vamos a llevar al horno estamos poniendo un poquito más miren esto va a quedar muy sabroso eh, exactamente por dos horas Entonces, esta receta es muy fácil, eh, pues es una receta, pues casera, ¿verdad? Hay demasiadas recetas, vamos a incorporarle. Hay demasiadas, demasiadas recetas que, que podemos hacer, podemos, perdón, podemos hacer en casa para la comida de diario estas van a ser dulces pero queda muy muy rica y bueno pues así nada más verdad nada más es un, es un toque déjenme enjuagarlo con lo mismo y pues ahora le vamos a poner un poquito de, de caldito solamente es bañarlas nada más para que quede bien incorporado de lo mismo y listo pues ya nada más a degustar y acompañarlo con lo que ustedes gusten bueno familia aquí estamos hola hola familia aquí estamos miren ya pasó una hora y ya tapamos este, las costillitas de puerco y pues ya se llegó el momento de que empiece a cocer. Familia, miren, miren, miren, miren, ya quedaron nuestras costillitas a la barbecue. Le acabo de apagar al horno y miren qué delicia. Quedaron muy, muy bien, miren, bien suavecitas, quedaron súper, súper bien. Entonces pues ahora ya nada más lo único que vamos a hacer es emplatar y bueno pues vamos a degustar de estas ricas costillitas. De verdad es de que quedaron muy muy bien. Bueno como siempre pues este igual deseamos que ustedes este un día de estos pues puedan prepararlo. Es una receta muy fácil muy sencilla para disfrutarlo en familia. Bueno. Entonces vamos a ver cómo quedó. Vamos a emplatar y pues a degustar. Bueno familia, pues aquí ya emplatamos. Ahora lo único que nos queda es degustar de estas riquísimas costillitas a la barbecue. Miren... Eh, les estoy presentando las costillitas, quedaron muy muy la verdad muy deliciosas, ya las probé, eh, muy bien cociditas y pues las estamos acompañando con una deliciosa ensalada de manzana con lechuga, con nuez, con cebolla morada, con aceite de olivo, limón y tantito vinagre. Miren. Con esta deliciosa lechuga eh, vamos a. Bueno pues a degustar de estas costillitas y, y pues no nos queda más que despedirnos de ustedes nos vemos en el próximo vídeo ale loli family blogs y pues que tengan una bonita tarde de este de este lunes saludos a la distancia y bueno con esta imagen nos despedimos